buen día mis estimados hemos hablado el año pasado de hecho a comienzos de la temporada anterior sobre los momentos de la sucesión hereditaria y en los cuales hemos mencionado que son tres, la apertura la delación y la adquisición, estas tres etapas están contenidas dentro de la situación en la cual Desde el momento del fallecimiento del causante Hasta la entrada de esos bienes En el caudal patrimonial del heredero Se van a identificar tres momentos los cuales ya he mencionado. Hemos conversado en esa primera ocasión el año pasado sobre la apertura de la sucesión. Obviamente quedaron pendientes los otros dos. El día de hoy vamos a hablar aquí en el TIC sucesoral sobre la delación de la herencia, sobre el deferimiento o el llamado del heredero a participar sobre estos bienes. Mis amigos, quédense acá porque vamos a ver mucho sobre esto aquí en el TIC sucesoral. Los espero. Buen día mis amigos, les habla Juan Carlos ron y les doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral nuestro tema de hoy forma parte de los momentos de la sucesión hereditaria como lo es la delación, la cual vendría a ser el segundo paso hasta llegar a la adquisición definitiva de los bienes hereditarios a favor del heredero y que hemos mencionado muchas veces en nuestros cursos de sucesiones así que comencemos lo vamos a hacer entonces por el concepto que, que es la delación de la herencia llámese delación de la herencia al llamamiento efectivo del heredero o sea es la posibilidad concreta y actual que el llamado tiene de hacer propia la herencia este llamado puede ser por voluntad del causante por medio de un testamento o supletoriamente por disposición legal o incluso por ambas a la vez. El artículo 807 del Código Civil Venezolano el que vamos a ver aquí a continuación establece lo siguiente. Veamos la lectura. Las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. No hay lugar a la sucesión intestada cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. La delación crea un derecho en favor de quien o de aquel a quien recae el llamado que en este caso sería el just delationis cuyo contenido es una facultad alternativa de hacer propia la herencia del de cuyos, o de rechazarla mediante renuncia en un documento público debidamente notariado Esta facultad como cualquier otro derecho entra a formar parte del patrimonio de su titular pudiendo ser transmitida de este a otros cuando no tenga carácter estrictamente personal. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que menciona el artículo 1007 del Código Civil Venezolano, que también lo ponemos aquí en pantalla. Si la persona en cuyo favor se ha abierto una sucesión, muere sin haberla aceptado de forma expresa o tácitamente, transmite a sus herederos el derecho de aceptarla. Es decir, se va a transmitir además de los bienes, ese derecho que le va a sobrevivir para sus beneficiarios. Veamos ahora los requisitos de la delación. La delación precisa que el llamado a heredar sobreviva al causante. Esta supervivencia se da aun cuando esté vivo un instante, tan solo después de la muerte del autor, lo que implica en primer lugar la necesidad de que el llamado viviese ya, aunque sea que fuese con vida intrauterina al morir el causante, es decir, que haya sido concebido y la segunda es que conste la vida y la supervivencia del llamado a heredar de lo expuesto se puede concluir quienes no pueden suceder o heredar en primer lugar el que premuera al de cuyos, es decir, el premuerto ese no tiene derecho a heredar en segundo lugar quien sobrevenga a este sin haber ni siquiera sido concebido y en efecto, el artículo 809, en su ordinal primero, del Código Civil Venezolano dispone que son capaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. Es decir, el concepturo, el que está por concebir, no tiene derecho a heredar. Tercero, no pueden suceder el ausente porque no consta su vida ni tampoco su muerte y por lo tanto no puede saberse si sobrevivió o no al de cuyo por esto la herencia a la que es llamado el ausente se atribuye a los demás que por testamento o por ley tenían derecho a concurrir con él o quien tiene derecho a suceder en defecto del causante eso hay que tomar mucho en cuenta punto número 4 quien también no puede heredar no puede suceder tampoco el conmoriente o sea quien haya muerto simultáneamente con el de Cuyus y por lógica necesidad quien hubiese perecido en el mismo infortunio, en el mismo accidente con el de Cuyus y del cual no se puede probar que uno de ellos premurió al otro esto según lo que menciona el artículo 994 del código civil venezolano que habla justamente de la conmoriencia el anterior precepto que acabamos de mencionar admite prueba en contrario, y por ello, cuando resulta probado en proceso judicial de que las dos víctimas del mismo infortunio, uno de ellos murió primero al causante, la herencia vendría entonces atribuida al llamado al que sobrevivió aquel, así sea por un instante. Quinto, no pueden suceder de acuerdo al artículo 810 del Código Civil Venezolano, y en este caso hablamos de la indignidad, y lo ponemos aquí en pantalla. Primer numeral el que haya voluntariamente, haya perpetrado o intentado perpetrar como un delito, así como sus cómplices, que merezca cuando menos penas de prisión que acceda de seis meses en la persona de cuya sucesión se trate y en la de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano. Se refieren a esos delitos que pueden obviamente generar personalmente lo que es homicidio Segundo, el declarado y juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate Se refiere en este caso al cónyuge adúltero En este caso la interpretación es esta Y la tercera, los parientes que incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y si hubiera negado a satisfacerla o no obstante, habiendo tenido medios para ello, es decir, el descuido sobre ese familiar que se encuentra desamparado y que posiblemente sobrevenga la muerte. Sobre este tipo de preceptos, estos últimos, están contenidos estos dentro de un procedimiento judicial de indignidad y el cual estos podrá ser efectivo cuando este proceso haya tenido una sentencia definitivamente firme que así disponga esta estación de indignidad. Veamos ahora lo que son las causas del diferimiento. Las causas del, del diferimiento son dos, básicamente. La primera es la ley y la segunda el testamento. Fuera de estas dos causas no se reconoce en ninguna otra por parte de la ley. Esto según es lo que menciona también el artículo 807 del Código Civil que ya lo hemos mencionado anteriormente. Particularmente está prohibido el contrato sucesorio y el pacto sobre sucesión futura a estas dos causas corresponden las dos clases de sucesiones hereditarias es decir, para que ocurra la delación o el deferimiento tiene que existir estas dos figuras como son la legítima o intestato intestada es decir, la sucesión legítima o la sucesión intestada y también está la sucesión testamentaria que es la que se funda en la voluntad del causante fuera de estas dos figuras no hay forma que pueda caber deferimiento cabe indicar que ya se refiere a la sucesión por ley o por testamento o por ambas a la vez que eso puede ocurrir sigue siendo siempre el único el concepto de herencia en el cual se conecta al concepto de patrimonio veamos ahora entonces las condiciones especiales para el deferimiento o para la delación las condiciones del deferimiento son tres a saber la primera la muerte del causante la supervivencia del llamado heredero o legatario cualquiera de las dos condiciones y tercera la capacidad para suceder en el caso de la muerte del causante la situación es que mientras la persona viva no es posible heredar ni siquiera las personas a quienes la ley reserve una parte de la herencia llámese legítima o reserva aquí se si llama la institución de la legítima por testamento pueden disponer de este derecho y serán estar en todo caso a la muerte del causante es decir no va a tener ninguna constitución si la persona no ha fallecido segundo, en el caso de la supervivencia del llamado además es necesario que los llamados bien sean herederos o legatarios deben sobrevivir para el momento del diferimiento el cual coincide siempre con la muerte del causante en el caso de las sucesiones ad intestato. ahora bien, con respecto a las sucesiones testamentarias por lo general Pueden coincidir estos momentos y decimos por lo general, porque cuando la persona es llamada por testamento, el deferimiento, es decir, el llamado, se prorroga más allá de la muerte del causante, de modo que si el heredero o legatario en tal caso vive para el momento de la muerte del causante, no tendrá derecho a la herencia o al legado según el caso, sino hasta que se haya cumplido ciertas condiciones que obviamente el testador puede poner en su documento de última voluntad si el heredero legatario muere antes de cumplirse estas condiciones impuestas dentro del testamento ya no tendrá derecho a esa herencia o legado sus herederos la capacidad para suceder, en este caso del llamado a heredar en cuanto a la capacidad se ha de tener en cuenta que el heredero o legatario debe decirse que por lo general se considera capaz Salvo las excepciones especiales establecidas por el Código Civil y que han sido mencionadas aquí en el artículo 808 de la norma. Salvo de estos casos especiales que establece la norma, las causas comunes de incapacidad para suceder son la falta de personalidad y la indignidad por tanto es necesario que la persona llamada a suceder esté viva y debe al menos estar concebida, es decir, que tenga una vida intrauterina hay obviamente una expectativa de vida sobre este. esta condición está establecida en los artículos y aquí lo dejo anotado en los artículos del 808 al 813 y 839 y siguientes del código civil venezolano veamos ahora cuál es la diferencia del concepto de ferimiento con el de la apertura de la sucesión, que es el primer momento hereditario. Señora, hay que comentar que el lugar de la apertura de la sucesión tiene efectos procesales en lo que se refiere a la competencia judicial o lo que también se llamaría el fuero sucesorio o sucesoral, y se verifica en el momento de la muerte del causante. En cambio, poco importa, en el caso del deferimiento, poco importa el lugar ya que lo que interesa es el momento en que se cumpla tal deferimiento bueno, mis amigos, mis estimados la verdad me complace el que ustedes puedan seguir acompañándonos en estos micros de nuestro tip sucesoral donde cada día aprendemos mutuamente sobre los complejos conocimientos de esta materia de sucesiones y herencias si te ha gustado este vídeo por favor regálanos un like Suscríbete a nuestro canal para que puedas ver toda la información interesante que tenemos aquí en nuestro canal Y apóyanos siempre con tu seguimiento Mis amigos, hasta aquí ha llegado este tip sucesoral. Que tengan todos un buen día